Señores, atención a las autoridades. No sé qué departamento que maneja eso. Hombre dice que le están violando a sus yeguas. Yes, le man. están haciendo el amor a esos animales. Los humanos, no son hombres yeguas. la Biblia condena eso porque eso es sí, viejo. Sí, sí. La Biblia lo Mire, denuncia que desapresivos violan yegua en La Vega. Ay, yeah. Jeffrey Rodríguez Valdés <ríe> denunció Ay, yeah. que desapresivos han abusado sexualmente Ay, yeah. de sus yeguas. En la comunidad, la llanada de esta provincia, señores. ¿Eh? Miren, miren, lo hombre está desesperado. Porque la tienen maltratada, esa yegua. Ay, hombre. Mírate el sentimiento está ella, ¿ves? <risa> Gracias a Luna TV que, sí, que, gracias a, que hizo a ese, ese reportaje. Vamos a ver lo que dice el señor, ay, hombre, lo que está pasando. Eh. Escuchemos lo que él dice. En esta situación. Y ahora me está repitiendo lo mismo de nuevo para atrás. Por ahí andan dos. Y yo quiero tomar cartas en este asunto. Necesito ayuda en verdad porque me están enfermando mis animales. Se me murió una. Y he gastado demasiado dinero en ello. Y en verdad necesito ayuda. Eh, cuando tú hablas necesita ayuda. En realidad creo que tú dices que te dan... Exacto sospecha tú de alguien que tenga relación con esa hierba? Claro que sí, hay una persona que la vieron entrar varias veces para allá y yo quiero que esto se resuelva porque los animales no son para, para los, los humanos. Hay pocas mujeres, Jeffrey, por acá. Bueno, pa, no, pocas no hay, por aquí hay muchísimas mujeres, no sé qué es lo que pasa. ¿Tú crees que es un sí. enfermo sexual esa persona? Que... Con, con, con mis animales también lo pueden hacer con... A, a la reportera o reportero eh, que me está haciendo esa pregunta ese hombre señores Valdé dijo que está cansado la situación y que por esa situación ha fallecido varias yegua está bien que la, la yegua condena eso sí sí parado. eso va en contra de la biblia René. estamos de acuerdo <risa> con eso pero el hombre necesita que le dejen su yegua tranquila y cómo es que es enfermo la, la, la muchacha le pregunta que si no hay mujeres por ahí ¿Eh? Mínimo no Sí, porque ¿eh? vienen vienen esos salvajes Con esa fuerza Un o sea, animal desaprensivo ¿eh? Y hasta se le están muriendo El pobre infeliz Y un caballo cuesta, una yegua cuesta un dinero claro Por pues sí. más pomada que ese hombre le ponga Claro que te cuesta dinero Se le están muriendo no, no, esta mu no. está muchacha, no entiendo lo de ella bueno. no, hay, no hay yegua en Copellito Ay, ay ¿Eh? ¿Eh? Ese nombre no se lo ha olvidado el hombre. Mira, muchachos, nunca en la vida. Señora. Vamos, vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa con la yegua, amigo. Vamos a le ganar